Hola, cómo les va, cómo andamos, cómo estamos en esta hermosa noche aquí en la provincia de San Luis. La verdad que tenemos que agradecer muchísimo a Dios por este día. Este día ha sido un día muy, pero muy bueno para que nosotros podamos disfrutar. Estoy intentando ver si podemos tener eh, nuestro, eh, nuestro link sobre eh, cómo vamos a estar trabajando esta noche. Eh, esta es una de las últimas oportunidades que vamos a tener para poder eh, tener eh, nuestro encuentro de proverbios, porque ya se nos terminó el, el material, ya estamos terminando, y entonces lo que estamos haciendo ya es justamente eh, el final. Entonces este vendría a ser un poco nuestro video de despedida de, nuestra, eh, de, de nuestro estudio de proverbios de estos eh, casi dos meses que ya hemos eh, tenido, un poquito más de dos meses, hemos eh, hecho ya eh, eh, a finales de abril y ya estamos en julio, así que un poquito más de dos meses que estamos en esta, en esta transmisión, en esta idea de poder compartir este eh, momento, este tiempo de estudio bíblico, este tiempo de reflexión, este tiempo de oración, este tiempo de conocernos, este tiempo de buscar un poco más de Dios a través a través de su palabra, a través del de libro de proverbios. Así que eh, estoy muy contento de que podamos eh, terminar esta etapa, no contento porque terminemos, sino porque muchos han logrado empezar, muchos han logrado comenzar esta etapa y muchos han logrado terminarla. Así que esto es algo maravilloso, maravilloso que nosotros podamos estar comenzando y terminando algo que eh, hemos emprendido. Dios nos está dando muchas fuerzas, muchas, eh, muchas ventajas que el Espíritu Santo está trabajando con vos, conmigo, y, y esto hace de que nosotros podamos estar comunicándonos y podamos estar eh, avanzando en el camino del Señor. Por eso esto es justamente Celebremos, perdón, no, este es el libro de Proverbios, eh, el, el estudio de Proverbios en el canal de Celebremos la Recuperación de la Iglesia Bautista de San Luis, eh, aquí en, eh, en nuestra provincia. Eh, perdón, el acto fallido, lo que pasa es que eh, Celebremos la Recuperación es un ministerio que siempre nos ha eh, convocado y siempre nos ha ayudado, y en este caso es eh, le estamos ocupando un poco la, la página para que podamos tener esta, eh, esta convocatoria. Bien, como les venía diciendo, eh, la verdad es que podemos estar juntos en esta etapa y... Como siempre les cuento, me cuesta un montón, un montón, me cuesta eh, lograr que, que pueda eh, eh, trabajar con, con eh, el, el link que puedo compartir por WhatsApp eh, y en Facebook siempre se me complica. Entonces, les pido un poquitito de paciencia. Yo sé que eh, la mayoría de ustedes está, eh, está muy atento y, y son muy, muy nobles en aceptar. Eh, estas, eh, estas disgregancias que tenemos. Así que bueno, les, les agradezco a ustedes esa, esa posibilidad de eh, aguantar que no pueda eh, tener esa dinámica tan rápida de poder compartir. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo a los que tienen en su grupo de de Whatsapp de Crecimiento de Proverbios, les estoy compartiendo el link del video para que puedan estar viéndolos directamente a través justamente de un clic Y los que están siguiendo por Facebook, les agradezco muchísimo la confianza. Bueno, eh, les cuento a todos los que están mirando en vivo, les cuento que, hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones, qué bueno que puedas sumarte a la transmisión. Les voy contando de que... Eh, como les venía diciendo, este es el último encuentro oficial que vamos a tener. Hola Elisa, ¿cómo andás? Bendiciones, qué bueno que puedas estar también sumándote a esta transmisión. Sí, ahí se van a ir sumando algunos de los que tienen el, el grupo de WhatsApp, porque pueden directamente colocar el link y ya directamente entran a la, a la página de Facebook donde, se, donde estamos transmitiendo, ¿sí? Bueno. El día 19, domingo 19, hola María Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que también puedas estar sumándote. El día 19, domingo 19 de julio, eh, o sea, este domingo mañana es 12, hoy es 11, mañana va a ser 12. Y el día 19 vamos a estar entregando los diplomas de finalización de este curso de eh, crecimiento de proverbios para todos los que puedan acercarse a Rivadavia 10.49, en las dos reuniones que vamos a tener, tanto a las 10 de la mañana como a las 11 y media, ustedes pueden venir y pueden hacerse de ese diploma. Vamos a tomarnos unos minutitos en la reunión. Son reuniones cortas, están durando aproximadamente 60 minutos, una hora la reunión, pero ese día vamos a estar entregando los diplomas para todas, para todos los que con mucho esfuerzo han logrado terminar este curso, este, este tiempo de estudio, que como venimos diciendo, Dios nos ha ayudado de una manera maravillosa, de una manera... Fantástica De una manera increíble. Así que le agradecemos a Dios por poder terminar. Hola Vero, qué bueno que te puedas sumar a, esta, a este espacio, a esta transmisión. Bien, ahí ya les estoy eh, compartiendo mi pantalla porque vamos a recordar algunos de los conceptos de esta última lección. ¿Se acuerdan que esta es la continuidad? <coughs> perdón del de estudio o la lección número 12, escogiendo el camino de la sabiduría. La semana, eh, esta semana que, que hemos eh, compartido, la semana pasada también, y, y en esta semana hemos quedado, ¿se acuerda el día martes en este texto, en Josué 24.15, cuando él dice, eh, escogéis hoy a quién sirváis. ¿Se acuerdan que eh, esta era la situación de Josué frente al pueblo? frente a la nación de Israel, diciendo, ustedes pueden elegir a quién van a servir. Pueden elegir a los dioses de los amorreos, a los dioses de los amonitas, a los dioses de, de, de, de los cananeos, de donde nosotros estamos ahora pisando esta tierra, pero yo voy a elegir algo. Entonces, cuando eh, Josué les dice, yo voy a estar eligiendo eh, eh, a servir a Dios, lo hace, pero lo hace en nombre de su familia, de su casa. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la elección de eh, Josué? Fue elegir a eh, servir a Dios, elegir al Señor, ¿sí? elegir lo que eh, él, él, él estaba diciendo. Yo creo que esta es la mejor elección. Y cuando nosotros estamos eligiendo, que es un poco, este es un poco el, el, el tema de Proverbios. Proverbios, hola Isaura, ¿cómo andás? Qué bueno que podemos tenerte en este espacio. Hola Ana, ¿cómo andás? Qué bueno, buenas noches, bendiciones. Bueno, ustedes saben que eh, el libro de Proverbios, el libro de Proverbios cuando dice... El principio de la sabiduría, ahí le voy a poner un poquito más grande esta letra, ahí está, miren. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se acuerdan que ese fue uno de los primeros textos que nosotros analizamos? En la Biblia del lenguaje sencillo dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Eso dice la Biblia de lenguaje sencillo. Y la eh, Biblia palabra de Dios para todos. Dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Qué tremendo esto. Eh, ahí eh, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, nos lleva aquí el estudio al versículo 66 del capítulo... 6 me gustaría que nosotros vayamos ahí juan capítulo 6 versículo 66 si tenés tu biblia te pido que la vayas que la busques si la tenés ahí a mano dale eh, busca juan busca el capítulo 6 y busca el versículo 66 que lo vamos a compartir y lo vamos a estar leyendo juntos aquí en este en este momento si ¿sí? este miren lo que dice este versículo eh, les leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice Juan 666, esta fue la razón por la que muchos seguidores de Jesús, a ver, ahí está, esta fue la razón por la que muchos seguidores de Jesús lo abandonaron y no lo siguieron más. Miren, les pasó a Jesús. Cuando Jesús le dice, eh, Algunos de ustedes no creen, en el versículo 64 de este, de este capítulo dice, pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. traicionar ¿sí? Dice, también dijo: Por esto les digo que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo permite. Y cuando escuchan estas palabras, unas, unas palabras confrontativas de Jesús, unas palabras de elección. Una palabra donde Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen que elegir, ustedes tienen que eh, decir a quién quieren hacer caso, a quién quieren oír, qué camino quieren tomar. Eh, el tema es que eh, después de esto hay unas palabras tremendas que dice eh, Pedro, dice Simón Pedro en el versículo 68, le dice, Señor, ¿a dónde iríamos? Porque Jesús le pregunta antes, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a ¿dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Y el 69 dice, confiamos en ti y sabemos que eres el santo de Dios. Y esta es una hermosa oportunidad que vos y yo tenemos de reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestra fe, reafirmar eh, el camino que nosotros tenemos. Eh, tenemos que, que elegir, sí. Miren lo que dice aquí el, nuestro texto eh, en este párrafo. Dice: hay un solo libro que contiene la sabiduría que necesito y no hay otro. La palabra de Dios es el único lugar en donde encontraremos las palabras de Dios. No busques en otra parte. El hombre que tiene verdadera sabiduría es un hombre de la Biblia. Una mujer de la Biblia. Ningún hombre que rechaza el mensaje de la Biblia es sabio. Y esta pregunta viene para vos y para mí. ¿He escogido dar a Dios el respeto y la reverencia que Él merece en vista de quién es? ¿Sí? Bueno, y tenemos tres preguntas para terminar este, este, este estudio. ¿sí? Dice eh, la primera: ¿Qué clase de hambre tengo? Y ahí te digo que busques en el Salmo 34, 8, eh, sí, 34, 8 Mateo 5.6 y el Salmo 42, 1 y 2. La segunda, ¿qué clase de buscador soy? Y ahí fíjate en Jeremías 29, 13 y 14, Hechos 17, 27 y Hebreos 11, 6. ¿Y qué clase de deseos tengo? Primera de Pedro 2.2, Isaías 1 del 10 al 20 y Juan 7.17. Estas tres preguntas son para que vos te las hagas y te las responda ahí en esta, en esta parte final ya de este estudio. Y por último, este estudio nos da un proverbio. Bienaventurado, el hombre que escucha la sabiduría, esto está en Proverbio 8.34. Y que haya sabiduría. Proverbios 8.35. Y dice el 36 de ese mismo capítulo, defrauda su alma el que peca contra la sabiduría. Defrauda su alma. ¿sí? Hola Verónica Repollo, ¿cómo andás? Qué bueno que, que puedas estar también aquí. Bien. Esto es un poco el final de nuestro estudio, el final de nuestro tiempo de, de reflexión, tiempo de abordaje de este libro. Hemos pasado por diferentes temas, por diferentes tópicos. Yo creo que eh, en todos los temas siempre tuvimos que tener en cuenta que teníamos un camino para tomar y otro camino también para tomar, y uno me iba a llevar a la bendición y otro me iba a llevar a la maldición. De eso se trata nuestra vida, de eso se trata tu vida, mi vida, elegir, elecciones, sabiduría, sabiduría para poder tener en claro qué es lo que Dios está diciéndome, qué es lo que Dios me está indicando, qué es lo que me conviene, qué es lo que tengo que decidir. Te dejo esta, esta dicotomía de, de, de pensamiento para que vos puedas elegir. Tenés que elegir, tenés que elegir si servir a Dios, si creer en Dios, si confiar en su palabra, si confiar en la sabiduría de Dios, si tener esa astucia para tomar decisiones correctas. O tenés que elegir tu propia sabiduría, tu propia intuición, tu propio bienestar, tu propio, este, tu propio placer. Y bueno, eso es una elección de vida. Tu elección de vida va a definir cómo continúes. Cómo continúe tu familia, cómo continúen tus seres queridos, cómo continúe tu futuro. Yo quiero hacer mía esas palabras de Josué. Yo no sé lo que van a hacer ustedes. Yo no sé lo que ustedes van a decidir este, y son libres de hacerlo. Tienen total autonomía, tienen total derecho de elegir lo que quieran. Pero hay algo que quiero comunicar. Mi familia y yo, mi familia y yo queremos servir al Señor, queremos servir a Jehová, queremos ser sus hijos, sus hijas, queremos escuchar su palabra, queremos escuchar lo que Él nos indica. Entonces, yo quiero marcar una diferencia y quiero que mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas que van a venir, ojalá que tenga muchas nietas, muchos nietos, yo quiero que cada uno de ellos sirva al Señor y yo quiero hacerlo. Y por eso dedico mi vida y pongo mi vida a disposición y al servicio de Dios. Y, y espero recibir esa indicación constante, esa indicación amorosa, ese brazo que siempre está alrededor mío eh, paternalmente con, esa, con ese amor, con, con nada de, de, de, de exigencias este, espurias, sino... Con, con real, real, real sentimiento de papá. Yo quiero que Dios. Brase. Yo quiero que Dios me llene de su presencia y te llene de su presencia. Yo quiero que Dios me guíe, me dé sabiduría. Miren, estamos en este tiempo eh, tan difícil de, de, de, de recuperación económica, de pérdidas de trabajos, de diferentes circunstancias que se van agravando, problemas familiares, problemas personales, problemas matrimoniales, difíciles, eh, difíciles, muchas circunstancias. En este tiempo estamos confiando en la guía, en la sabiduría de Dios y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Le pedimos a Dios que nos dé inteligencia. Le pedimos a Dios que nos indique, que nos muestre. El libro de Proverbios es un poco esto, es confiar que Dios va a hacer algo mayor en mí. Y bueno, yo le pido a Dios que me dé ideas creativas y, te, y le pido a Dios que te dé ideas creativas, que en este tiempo vos tengas la creatividad del Creador, del Todopoderoso, para que puedas con diferentes ideas salir eh, adelante en medio de una situación que parece que no tiene solución, en medio de una situación que parece que ya este, estamos en estado terminal. Eh, escuchamos a los economistas, escuchamos a, a los que... Entienden un poco de, de, de nuestra situación eh, patrimonial y estamos muy complicados. Pero cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos su Espíritu Santo hablando, susurrando a nuestros oídos, toda la confianza viene hacia nosotros. Bien, te dejo, te recuerdo entonces, el próximo domingo, domingo 19 de julio, los que quieran recibir su diploma personalmente, los vamos a estar esperando en Rivadavia 1049 a las 10 de la mañana la primera reunión o a las 11 y media. Sí, yo voy a dejar habilitado el, el próximo, estos próximos días voy a dejar habilitado el WhatsApp para que me vayan confirmando uno por uno si van a poder ir a esa reunión, así preparamos los, eh, los diplomas y se los entregamos en mano. Y a los que no, se los podemos entregar en forma digital, después ustedes los imprimen, y si no, los pueden venir a retirar por aquí, por la iglesia, si es que están aquí eh, cerca de, de la ciudad de San Luis. Así que les agradezco muchísimo, quiero orar, quiero que oremos y que cerremos este tiempo eh, que, que fue tan tan eh, constructivo, tan... Eh, aleccionador para muchos y, y tan ameno, eh, por, y les agradezco la interacción que han tenido en forma virtual, lo han hecho de una manera fantástica eh, y, y ese ida y vuelta nos ha permitido que podamos comunicarnos eh, a pesar de la distancia, a pesar de las este, eh, limitaciones que tenemos con la tecnología, pero eh, a pesar de todo eso Dios nos ha ayudado. Y nos estamos entusiasmando, yo te voy a estar informando, porque en agosto comenzamos un próximo, una próxima etapa de crecimiento y lo vamos a hacer también en forma virtual y en forma presencial. Vamos a tratar de, de unir las dos modalidades, de hacer una dualidad entre lo presencial y lo virtual para que todos podamos participar, para que no te quedes afuera, para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor como una fuente de sabiduría, como una fuente de refugio en, en medio de tantas dificultades. Oramos, sí, oramos y, y nos despedimos de esta manera orando, nos despedimos yendo a papá, yendo a Dios, yendo al que siempre nos escuchó, al que nunca nos falló. Oramos. Dios. Gracias por la vida de cada uno, de cada una de las que han participado de este estudio. Gracias por el esfuerzo, gracias por las ganas, gracias por las, aún por las dificultades que hemos tenido en, en este tiempo, en estos eh, un poco más de dos meses que hemos compartido este, este estudio, este material, estos eh, PDFs, eh, estas guías que fuimos recibiendo. Este libro que nos acercó más a ti, Señor, te agradecemos por el libro de Proverbios, te agradecemos por cada uno de los que participó, como el Rey Salomón, como un autor principal, pero también aquellos que fueron aportando, y te agradecemos por tu palabra, Señor, esa palabra inspirada por ti, inspirada por el Espíritu Santo, que llega y que es más cortante que espada de doble filo, Señor, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y Señor, transforma esa palabra que cambia, esa palabra que guía, esa palabra que direcciona, esa palabra que bendice y nos bendice cada vez que venimos ante ti y cada vez que vamos a estudiar esa palabra de, de aliento, esa palabra de, de fortaleza, esa palabra que también eh, nos, nos va marcando, Señor. Algunas cosas que también debemos cambiar. Gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias por cada eh, familia que está representada en este estudio. Gracias porque vos sos el Dios de todo poder. Gracias porque hasta acá nos ayudaste y gracias porque nos vas a seguir ayudando en otros emprendimientos que vamos a conocer. Señor, yo pido que venga un espíritu de creatividad, un espíritu que nos eh, active la creatividad. Que tu Espíritu Santo active la creatividad en cada uno de nosotros y podamos tener ideas innovadoras en medio de de esta dificultad económica, en medio de esta crisis laboral, en medio de este problema que no, te, no, no encontramos una solución como país, como ciudad, como provincia. Pero, Señor, yo te pido que tus hijas, tus hijos tengan creatividad, tengan ideas innovadoras, tengan ideas que puedan ayudar no solamente a, sal, a, a poder eh, llevar a flote la economía personal, sino a bendecir a otras familias, a bendecir a otras personas y que puedan llegar Señor, con una capacidad que solamente viene de lo alto, sabiduría de lo alto, para poder tomar decisiones que bendigan, decisiones que traigan paz, decisiones que traigan reconciliación, decisiones que unan a las familias, decisiones que sanen, decisiones que sean permanentes en ti. Señor, te pido por cada uno, por cada una de las que está trabajando y que está poniendo su granito de arena para poder tener un poco más... De sabiduría en ti. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te llene de su presencia. Dios esté trabajando en tu vida de una manera única y como creo, Dios va a hacer grandes cosas con vos. Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Haciendo grandes cosas en tu familia. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos para los que estamos aquí en San Luis y los que quieren recibir su diploma. Nos estamos viendo este, mañana. Vamos a tener nuestra reunión eh, en nuestra iglesia a las 10 de la mañana y a las 11 y media. Y el próximo domingo nos vemos ya con este objetivo de poder cerrar esta etapa con un diploma. Así que eh, bien merecido te lo tenés si lo, lo, lo, lo hiciste eh, con nosotros y si lo hiciste en este tiempo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima, eh, el, la próxima semana para los que no pueden ir mañana, nos vemos mañana para los que nos podemos ver mañana. Así que que Dios te bendiga, que Dios te llene de su presencia y nos vemos. Eh, chao María Laura, chao Verónica, chao Vero, este, gracias a Gladys. Eh, gracias a todos los que se fueron comunicando. Gracias. Dios los bendiga. Nos, nos vemos la próxima, eh, la próxima semana y nos vemos en la próxima clase que ya vamos a comenzar eh, en los primeros días de agosto. Ahí vamos a estar ya eh, proponiéndoles una nueva temática para que podamos ir a, a la Biblia a estudiar. ¿sí? Que Dios los bendiga. Chao. Hasta la próxima.